Okay, welcome again everybody. Okay, nuevamente, bienvenidos a todos. Soy Jamal Corner y facilitaré la sesión informativa de hoy. Si necesita traducciones al español durante esta sesión, por favor, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. También me gustaría recordarles a nuestros oradores que hablen lentamente, ya que la sesión de hoy se está traduciendo simultáneamente. Hoy nos acompaña tenemos a nuestro superintendente, el doctor Curio Crosswhite, nuestro superintendente asociado de servicios ed educativos, doctora Shona Jenkins, el director comercial, Gregory Fromm, y el superintendente asistente de recursos humanos, el doctor Brian Lucas. This time I'm going to introduce... En este momento quiero presentarles a nuestro superintendente, el doctor Crossway, quien brindará una descripción general de la sesión de hoy. Doctor Crossway, gracias, señor Corner. Morning, everyone, Buenos días a todos y gracias por asistir a la sesión informativa del día de hoy. En primer lugar, qu quisiera decir que espero que usted y su familia y sus seres queridos estén bien.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 Si bien sabemos que esta situación no es la ideal, estamos haciendo estos planes con la seguridad de los estudiantes como nuestro enfoque y planeamos hacer el cambio lo más fluido posible. Como distrito escola escolar, no podemos comprometer la seguridad de los estudiantes. Ahora proporcionamos algunos antecedentes sobre el cronograma de los eventos que han llevado a estos planes de realineación. Los planes para los cambios de instrucción fueron provocados por el descubrimiento de problemas estructurales en Lingwood High School luego de la falla inesperada de los paneles exteriores para techos, también conocidos como SOFITS, en Linwood High School. Linwood Unified lanzó una revisión inmediata para determinar el alcance de los problemas en el campus y las reparaciones necesarias.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 en Linwood High School y un acuerdo con Delterra para proporcionar supervisión del proyecto de emergencia de los soffits. El 10 de septiembre, la junta aprobó una resolución de emergencia para eliminar todos los soffits en Linwood High School. Y luego, el 8 de octubre, nuestra junta aprobó acuerdos con contratistas para la remoción de emergencia de los soffits. El 8 de noviembre, nuestra Junta Escolar celebró otra reunión especial y sesión de estudio. Y después, el 12 de noviembre, nuestra Junta aprobó un acuerdo con la empresa de ingeniería para evaluar el estado de varios elementos aéreos del, en el campus de Lingwood High School. Para obtener más información de los antecedentes sobre la reunión de la Junta del 8 de octubre, la Junta de Educación celebró acuerdos de servicio con AP Construction y Fast Track Construction. El 12 de noviembre, el distrito celebró un acuerdo de servicio de ingeniería estructural con Petro Structural Engineers para evaluar la condición de varios elementos aéreos en Lywood High School. Y nuevamente, si hay alguna pregunta, por favor, incluídalos en el chat. Los pueden poner en inglés o en español y luego atenderemos estas preguntas al final de esta sesión.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 El domingo 24 de enero, la junta de, nuestra Junta de Educación celebró otra reunión especial para revisar una actualización sobre las act instalaciones de New High School y los cambios de instrucción propuestos para el año escolar 2021-2022. En esta reunión, nuestra Junta Escolar empatizó que el proceso debe ser muy público y muy transparente y todas las decisiones anteponiendo la seguridad de los estudiantes y del personal. Al día siguiente, el lunes 25 de enero. Si alguien puede silenciar a Alicia y luego al día siguiente, el lunes 25 de enero el distrito informó a los directores de las escuelas de los uh, cambios y se reunió y nos reunimos con el personal de Linwood High School y Linwood Middle School. El martes 26 de enero. El, eh, notificamos a las familias que las preocupaciones estructurales eran serias y que se estaban uh, elaborando planes para trasladar físicamente la instrucción fuera del campus de Newood High School mientras continúa la investigación y se realizan las reparaciones como distrito. Estamos planeando trasladar toda la instrucción de los estudiantes de newood High School a otro campus durante el año escolar 2021 22, lo que afectará también a los estudiantes de escuela secundaria y primaria por favor tenga en cuenta las siguientes fechas de las sesiones informativas que ya hemos tenido y sus respectivos temas. Cada sesión informativa ha sido grabada y está disponible en el sitio web del distrito en inglés y en español. A lo largo de esta transición, proporcionaremos actualizaciones periódicas a nuestra comunidad y compartiremos nueva información a medida que esté disponible a través de una variedad de plataformas que incluyen nuestro sitio web nuestra es nuestras uh, sesiones informativas como esta, y así como en nuestras redes sociales. También les ta reuniremos información a través de una encuesta digital que se enviará a las familias de Lingwood próximamente. Como siempre, me gustaría agradecerles por su firme apoyo a Lingua Unified mientras trabajamos juntos para crear los entornos de aprendizaje más sólidos y nos esforzamos por asegurar el éxito de todos nuestros estudiantes. Y nuevamente, tenga en cuenta que al final de esta sesión responderemos a las preguntas que envíen en el chat. Entonces, por favor, uh, ingresen sus preguntas a medida que estas les lleguen al chat y siga enviándolos durante toda la presentación. Muchas gracias. Thank you, doctor gracias, doctor Crossway. Yeah, people... Como uh, eh, no, algunas personas se han reunido desde que empezamos la sesión informativa, entonces quiero regresarlos a nuestras instrucciones aquí. Por si requieren de traducción en español, pueden seguir las instrucciones que aparecen aquí en la pantalla. Ahora les daremos estas instrucciones en español. Un recordatorio, que es Un recordatorio que esta sesión se está transmitiendo en inglés y en español. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para ver y escuchar la presentación en español hacia arriba de su pantalla. Haga clic en view options para ver las opciones de idioma de la presentación en el fondo de su pantalla. Haga clic en interpretación para ver las opciones de audio. All right, thank you for that. Ah, muchas gracias. En este momento, que quiero presentarles a Greg Fromm, quien brindará más detalles sobre los problemas de construcción, señor Fromm. Gracias, Jamal. Ahora veremos, echaremos un vistazo a los edificios afectados. El edificio G es la instalación central de varios pisos donde se encuentran las aulas, varias aulas, ha estado cerrado para su uso desde junio de 2020. Por precaución, el distrito hizo que la empresa de ingeniería evaluara todos los edificios del campus. En menor medida, existen preocupaciones estructurales en otros edificios de Linwood High School.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 52.7 millones de, de dólares en proyectos de reparación y mejoras. La comunidad también apoyó la medida N de 65 millones de dólares en noviembre de 2016. Esta medida ha financiado más de 15.3 millones de dólares en proyectos hasta la fecha. En enero de 2020, el distrito emitió 25 millones de dólares en bonos para proyectos de reparación y actualización y actualización en toda la comunidad.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 Ahora regreso a la palabra Jamal. Right, Gracias, señor Fromm. Quiero me gustaría recordarles a todos nuestros oradores que continúen hablando lentamente para el beneficio de nuestra traducción simultánea. Y también quiero recordarle a nuestra audiencia que continúen enviando sus preguntas en el chat. Ya veo un par de preguntas aquí. Sigan enviándolos durante esta sesión y les responderemos al final de la sesión en la sesión de preguntas y respuestas. Ahora me gustaría presentarles a la doctora Shana Jenkins, quien destacará los planes actuales del distrito para la realinación. Doctora Jenkins, buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Ahora que hemos proporcionado antecedentes sobre los problemas de construcción, describiremos los cambios de instrucción para el próximo año. Los estudiantes de Linwood High School asistirán al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 Cesar Chávez y Hustler tendrán los grados 7 y 8 y la mayoría de los estudiantes de la escuela sin uh, Middle School asistirán a Hustler. Estos ajustes están planeados para el año escolar 2021-22, pero pueden ampliarse según sea necesario, según el alcance de los problemas de construcción en Linwood High School. Aquí tenemos un mapa que describe los límites uh, de la escuela, los cuales detallan dónde los estudiantes de primaria serán promovidos para la escuela secundaria. Actualmente tenemos 10 escuelas primarias del distrito de Lingwood Unified que enseñan hasta el sexto grado. El próximo año, Lincoln y Marshall, los estudiantes de Lincoln y Marshall que ingresan al sexto grado también permanecerán en sus campus de la escuela primaria. Esto es el resultado de las limitaciones de espacio previstas en las escuelas secundarias que son causadas por la necesidad de trasladar a los estudiantes de Lingwood High School de su campus al campus de Lingwood Middle School. En el 2021-22 se aumentará el personal docente en Lincoln y Marshall para acomodar la incorporación de estudiantes de sexto grado. Además, el distrito está comprometido a brindarles a nuestros estudiantes de sexto grado en estos campus con un plan de estudios riguroso apropiado para su nivel de, de, de su grado. También creemos que este cambio puede beneficiar a los estudiantes porque puede brindar continuidad en la instrucción y apoyo adicional para los estudiantes jóvenes desplazados durante el último año por la pandemia de COVID-19. Uh, se compartirán más detalles sobre este cambio, cambio y cómo se relaciona con nuestros estudiantes de primaria. Uh, se compartirán a medida que estén disponibles. Ahora devolveré la palabra a Gracias, doctora Jenkins. Y también quiero agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos. Uh, muchos de estos detalles están aún uh, pendientes, seguimos enfocados en nuestro objetivo, que es hacer lo mejor para nuestros estudiantes. Continuaremos brindando actualizaciones periódicas y transparentes a nuestra com a comunidad, a medida que haya nueva información dis disponible en el sitio web de nuestra escuela y distrito y a través de mensajes que enviamos por correo electrónico a nuestras familias. Y ahora... Y, y pasaremos a las preguntas que nos enviaron por el chat y trataremos de responderlo lo mejor que podamos. Antes de que comencemos, quiero recordarles que si tiene alguna pregunta compleja o personal, puede enviarla a meetingquestions y responderemos con una respuesta directa y privada. Y para aquellos que puedan, uh, pudieran estar viendo esta sesión en una fecha posterior, también les recomendamos que envíen sus preguntas a la dirección de correo electrónico y la responderemos. Y si pasamos por alto su pregunta durante la sesión, envíanosla por correo electrónico para que podamos asegurarnos de que la respondamos. Ahora ah, pasemos al chat aquí. Parece ser que nuestra prim primera pregunta es. Habrá transporte para los estudiantes? Doctor Crossway quiere contestar esta pregunta de transporte. Ah, muchas gracias. Gracias por hacer esta pregunta. Esta es una de las preguntas que más hemos tenido y esto y por eso es importante para que nosotros sepamos, uh, que ustedes hagan sus comentarios. No puedo decirles que, que tengo una respuesta clara aún, pero sí, estamos, uh, sí tenemos esta opción abierta y estamos trabajando con la ciudad porque también sabemos que quizá tengamos que ajustar la, el transporte del trolley, pero el transporte, pero la parte de transporte eh, necesitamos conocer sus comentarios y en esta encuesta que les enviamos, favor de llenarla y háganos saber si vemos que hay necesidad de a transporte adicional. Es algo que queremos que pod queremos poder apoyar. Pero si sí, hay varias preguntas que a familias que nos están mandando preguntas sobre transporte, entonces Quiero estar seguro de que una vez que reciban esta encuesta, ustedes la llenen y la regresen y háganlo saber a todos para que Vamos a asegurar que incluyamos este punto de transporte y que les incluyamos esta respuesta de transporte también. Entonces, las primeras dos preguntas eran acerca de transporte, transporte. Entonces, esperemos que próximamente esperemos poder actualizarnos sobre esta respuesta. Nuestra siguiente pregunta es cuál va a ser el número máximo de estudiantes en los salones, en, en las escuelas primarias y secundarias? Doctora Jenkins quiere contestar esta pregunta. Buenos días, gracias por la pregunta. Entonces, en este momento nosotros tenemos permiso para abrir como corte y esa cap capacidad es de hasta 14 estudiantes por salón. Sin embargo, con los nuevos reglamentos, tenemos que trabajar con nuestras asociaciones en cuanto cómo cómo se va a ver este modelo híbrido para la escuela secundaria y el high school. Um, pero a nivel, a nivel primaria de, va a ser de 12 a 14 estudiantes. Muchas gracias, doctora Tinkens. Entonces, la segunda parte de esta pregunta es cuántas uh, clases eh, uh, se prevén estar en trailers o afuera de los edificios principales. Señor Fromm, ¿quiere contestar esta pregunta? Sí, gracias, Jamal. Entonces, con la transición de Lingwood High School a Lingwood Middle School, vamos a tener que agregar como 22 Sa aulas adicionales portátiles y también estamos uh, vamos a vamos a agregar cuatro o cinco a, a a aulas portátiles así CMS para los estudiantes que asistan a estos sitios. Right, you, Muchas gracias, señor Fromm. And we have a next y ahora tenemos otra pregunta acerca de nuestro programa Steam. Entonces, the same the same the same. The same. Entonces, quisiera saber si el programa Steam so, va a continuar. ¿Y qué escuela lo va a tener? Porque es una muy buena clase para nuestros estudiantes. Entonces he hemos tenido eh, Preguntas sobre estos programas, si se van a transferir a otras escuelas. Doctora Tinkets, ¿quiere contestar? Sí, muchas gracias. Nuestro programa de STEAM se va a transferir de LMS a Hustler y también vamos a ampliar estas opciones en CCMS y también tenemos nuestros maestros STEAM en los tres sitios. Pero esto es una oportunidad para ampliar los programas de CCMS y, y el de LMS se va a transferir a Hustler. Muchas gracias. En nuestra siguiente pregunta, me quisiera saber cómo los estudiantes de Marshall Elementary van a, tra, a transferirse a ah, van a cambiarse a sexto grado. Doctora Tinkins quiere contestar. Eh, eh, claro, eh, ya me han preguntado esta pregunta antes. Eh, entonces, como dije en la presentación, 10 de nuestros 10 de 12 van a ir a, a, a nuestras escuelas primarias. Nuestro plan es que el grado sexto se agreguen a Lincoln y Marshall y para que esos esos clases de sexto grado que sean similares a las clases del distrito de las demás escuelas del distrito, o ellos sea, se van a quedar en su campus y van a quedarse aquí. en A ah, muchas gracias. Tenemos una pregunta acerca de la reapertura de las escuelas también eh, que, que si se van a que si se van a reabrir todas las escuelas para el año escolar 2021 2022. Doctor Crosby quiere contestar. Sí, claro, en todas nuestras escuelas están abiertas, aunque estamos dando apoyo y, y, y sí abrimos por unos servicios en personas en el otoño, pero fueron cerrados momentáneamente. Pero sigue pendiente. Ayer la, la el condado de salud de Los Ángeles dijo que, que por primera vez la, el condado de Los Ángeles uh, cumplió el umbral para poder este, abrir nuevamente uh, en persona estoy Quiero estar positivo y que y pudiéramos seguir continuando darles el apoyo virtual, pero también los servicios en persona para nuestros estudiantes y familias. Sé que también hay preguntas acerca de familias que no puede, quizá no estén uh, listos para enviar a sus hijos a la escuela. Uno, queremos dejar esta opción disponible y dos, como dijo la doctora Tinkins antes, que el número de estudiantes en un en un salón puede ser entre 12 y 14, pero hemos visto que otros distritos que ya han traído a sus estudiantes de regreso es de entre 9 y 12, porque algunas familias uh, optarán por dejar a sus hijos en casa, entonces. Si, si quiere dejar a su hijo en, en casa, también tenemos nuestra academia virtual y esta academia virtual va a proporcionar otra opción para dejar que su hijo continúe escuchando desde casa si no están listos para regresar en persona. Entonces es. Este cambio, esto sigue cambiando constantemente, pero esperamos que para el año escolar 2021-22 o inclusive antes en el verano o en los próximos meses, que podamos uh, continuar proporcionando servicios de apoyo en persona para nuestros estudiantes y para ser claros, tenemos el, el, el, el que vayamos adelante del condado para permitir que los atletas regresen a, para su acondicionamiento en persona y algunos de estudiantes están en, ya regresaron al campus para esto. Y como distrito requerimos que todas que se sigan todos los protocolos de seguridad y salud y que incluyen usar cubrebocas, el distanciamiento social y eso no ha cambiado. Entonces esperemos que esto ayuda a contestar esta pregunta. Gracias, Muchas gracias, doctor Crossway. Nuestra siguiente pregunta es, ¿habrá programas híbridos para ayudar con el volumen de los estudiantes en un campus? ¿Doctor, doctora Jenkins quiere contestar la pregunta. Sí, claro. Entonces, en un modelo híbrido, que es lo más seguro que vamos a tener en todos los niveles, todo, en, no todos los eh, estudiantes están en el campus al mismo tiempo. Entonces, estamos colaborando con nuestras asociaciones para poner esto, eh, para implementar esto. En una escuela de 700 a 800 estudiantes, actualmente el, los datos son es que no podemos tener a todos en el al mismo tiempo. Entonces, esta información la tendremos a medida que sigamos trabajando con nuestras asociaciones. Thank you. My question is for our... Este es para los, los estudiantes de necesidades especiales. ¿Van a proporcionar estos servicios relacionados y también cómo, cómo van a ver de tener todo esto de la inclusión total? Me refiero a la capacidad total en, en cuanto a la escuela. Doctora Jenkins. Sí, muchas gracias. Mucho como la pregunta anterior, en el modelo híbride, híbrido, todos los estudiantes no están al mismo tiempo, pero no si nos, si nos dejan reabrir, nuestros uh, estudiantes de necesidades especiales y, y nuestros servicios de terapia uh, están trabajando para, para proporcionar estos servicios en personas y tenemos algunas cosas que tenemos que hacer pero todos los servicios de los estudiantes de necesidades especiales se, se van a implementar este van a estar disponibles para esos estudiantes el espacio no va a ser a ser un problema You're on mute, Mr. Corner. señor corner está en silencio ah gracias mi la, la, la escuela es un residente de Washington, pero atiende, asiste a Lugo porque tiene, está en clases de educación especial a qué escuela va a asistir y tengo que solicitar permiso. Entonces la siguiente escuela. No, cuando, cuando nos vamos con este patrón, este, si están actualmente en Washington, la siguiente escuela sería CCMS. Si, si desea ir a Hostler, puede solicitar una transferencia a nuestros servicios de transferencia y eh, está en nuestro sitio web en donde podrá hacer esto. Okay, thank you. Next Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta, uh, o sea, uh, uh, uh, en cuanto a uh, las sesiones en todo el año. Yes. Sí, doctor Crossway, podemos decir que sí. Uh, uh, Saben, uh, uh, aparte uh, de uh, los uh, cambios. Uh, de, de, de cambiar físicamente a los estudiantes de un lado a otro, yo creo firmemente que nuestros jóvenes deben de tener actividades estructurales que sean positivas y que les permita estar con con adulto en un ambiente de adultos niños. Entonces me encantaría que sus sus hijos estén en o sea, o sea, en el lunes, en todos los días de la semana. Entonces con esto sabemos que juntarnos durante este ambiente virtual es no es lo mismo, no es lo mismo que estar en un salón con un maestro, con nuestro personal y con sus uh, compañeros. Entonces, con esto estamos planeando. Tener ver las opciones que, que tenemos disponibles para las familias y estudiantes para apoyo después de la, de la escuela, para los fines de semana y también en verano. También queremos animar a las a las familias que aprovechen los programas que les ofreceremos durante el verano, durante la primavera y quizá no todos sean en persona, pero sí creemos que esto va a ayudar a los estudiantes y que necesitan salir de su casa. Tienen que estar al aire libre para para su bienestar emocional y social. Para aquellos que están teniendo un mal tiempo, o sea, que están pasando un mal rato, quizá no pueden expresar la frustración de lo que sienten. Entonces, como distrito, estamos planeando a, a, a resumir esto y que quizá no va a ser siete días, pero queremos estar seguros que haya más opciones para los estudiantes y las familias, ya sea eh, programas de enriquecimiento, que pueda ser deportes, música u otras, um, otros programas académicos para que puedan aprovechar estos recursos en los, en los um, fines de semana, en la primavera, en el verano. Gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a la pregunta del transporte. ¿Cómo puede ayudar a la comunidad con apoyar o influir en la ciudad para que uh, proveer este transporte en lo, para, como los trolleys para los estudiantes? Eso es, es un problema de equidad el no proveer uh, este transporte para los estudiantes. Doctor Crossway. Sí, rápidamente, yo escuché acerca del trolley en Leewood. ¿Cuál es el costo? Y yo, di, yo estaría más que contento que contestar esto y hablar esto con el gerente de la ciudad. Ella ha, estado, ha colaborado mucho con el distrito escolar y ha apoyado mucho. Entonces, si esto es una necesidad y podemos ayudar con esto, estaríamos más que contentos de hacer esto. O sea, si me puede decir cuál es este, yo puedo darle seguimiento con la ciudad. De, uh, y, y, y muchas gracias por esta pregunta. Habrá un un calendario bloqueado, doctora Jenkins. Entonces, actualmente tenemos nuestro nuestro mandato del Estado y, y nuestro calendario bloqueado. O sea, tendremos a nuestros estudiantes seis horas al día. Tenemos que colaborar con nuestras asociaciones para ver cómo se verá esto para el año escolar 2021-22. Entonces, aún estamos en las etapas de planeación. Pero en cuanto terminemos con estas colaboraciones, actualizaremos a la comunidad en cuanto tengamos esta información. Gracias. Muchas gracias. Si los niños están batallando, ellos van a ser la primera prioridad para regresar a la escuela. Yo iba a pasarle esta pregunta al doctor al Crossway, pero quizá doctor Lucas podría contestar en cuanto a nuestros programas de apoyo socioemocional. Entonces, sí, yo quiero decirles que todos estamos batallando, los adultos, los niños, y sé que algunos estudiantes pueden estar mejor académicamente en un ambiente virtual. Pero esto ha sido muy difícil para todos, para las familias, Saber que, que están preocupados por su trabajo, por su salud y nuevamente quizá esto no lo, nos está o se esté reflejando en su motivación, pero ya llevamos casi un año en esto y es el final de febrero y esto empezó el 13 de marzo. Entonces ha sido muy duro. Entonces para nosotros. Yo sé que la doctora Tinkins va a estar enviando otra encuesta y queremos saber si usted está listo para enviar a su hijo de nervios y cuáles son algunas de esas necesidades para que podamos atender esto. Pero sabemos que tienen cuestión de cuidado infantil. Hay estudiantes que no están haciendo bien en este ambiente virtual. Entonces, para nosotros nuevamente, una vez que tengamos que podamos regresar a los niños de manera segura a las escuelas, vamos a hacer esto. Entonces queremos continuar trabajando con nuestros maestros para asegurar que ellos también se sienten cómodos y que también estén seguros para que podamos traer a los niños de regreso a la escuela, porque esto es un asunto de equidad. Si es, una, um, si es un padre uh, de, de una familia de un, de un hijo y tiene un hijo de siete años en casa, ¿Qué va a hacer? Entonces, como distrito escolar queremos ofrecerle este apoyo y queremos estar seguros que tenemos todas nuestras medidas de seguridad implementadas y que estamos apoyando a nuestros estudiantes y familias, así como no a nuestro personal. Entonces, hay muchas cosas que ya hemos hecho. Entonces, ya hemos, por ejemplo, para cambiar estos los filtros de aire también. Ah, ah, también aguas de, ah, fuentes de agua que no, eh, que no tiene que tocar. También tenemos el equipo de protección personal y hemos teni también tenemos a ah, sanitizantes de manos para los niños. También tenemos el distanciamiento social, los marcadores y tenemos todo esto. Entonces, estamos viendo que la probabilidad de que los, de que los niños transmitan el virus no es casi que casi no existe, pero al mismo tiempo tenemos que contar con más cosas. Entonces, probar las pruebas es muy importante y, y la ciudad está trabajando mucho para realizar estas pruebas. Y entonces ahora tenemos pruebas. Entonces tenemos que estar seguros de que la gente esté segura de que ya cuentan con estas pruebas y el jueves pasado nuestra junta escolar ha estado pidiendo que hagamos más para implementar más medios aquí en Linwood. Entonces, el jueves pasado, la junta escolar adoptó o aprobó un acuerdo con St. John's y ellos usarán una de nuestras instalaciones para ayudar a distribuir la vacuna aquí en, en, la, en el distrito de Linwood. Y esto será para todos los que entran a, a en este grupo de 66 años o más a los al personal docente cuando esté disponible a, o sea a nuestros maestros a personal entonces lo dejo aquí yo sé que el doctor lo que pueda agregar más a esto muchas gracias um, del desde, el, desde la perspectiva de recursos humanos, yo creo que el doctor Crossway, que estamos trabajando con nuestras asociaciones de escuela, con nuestras asociaciones del personal de que se sientan seguros para que se puedan regresar a la escuela. Y como dijo el doctor Crossway, y que traten de encontrar um, diferentes uh, vías para las vacunas. El, la doctora Jenkins, yo no sé si quiere hablar de la de los apoyos socioemocional de los estudiantes. Sí, muchas gracias. Hemos adoptado uh, un apoyo socioemocional y aún tenemos y aún tenemos nuestro hotline, nuestros uh, trabajadores sociales y en colaboración con nuestro sindicato para trabajar con esta parte de socioemocional. Pero aún se encuentra en las etapas de planeación con esta colaboración. Muchas gracias y veo que tenemos algunas respuestas con respecto a la información del Charlie en el chat. Dice que cuesta 25 centavos y entonces muchas gracias por esta información. Nuestra siguiente pregunta es la vacuna va a ser obligatoria en el caso de los niños cuando regresen a la escuela. Doctor Crossway quiere contestar esta pregunta. Claro. Entonces, en este momento la vacuna solo está disponible para personas que tienen 16 años o más. Entonces, yo sé que uh, el año, la semana pasada se anunció que si tienen ciertas uh, situaciones, uh, condiciones médicas, habrá uh, en marzo, habrá disponible para estas personas. Pero en este momento esta es la información que tenemos. Entonces, actualmente no hay vacuna para cualquier persona menor de 16 años y sé que está en desarrollo y que el doctor Fauci anunció que quizá esté este disponible para el otoño, pero nuevamente la vacuna podrá ser aprobada en el otoño, pero la distribución puede tardar más. Entonces, en este momento no hay ningún ninguna vacuna requerida o obligatoria para los estudiantes o las personas menores o jóvenes. Muchas gracias. Puede abordar el la manera en que se se realizará esta seguridad este en alrededor de la escuela. Sí, entonces gracias por preguntar esto. Recibimos una pregunta similar respecto a la seguridad en, en por Rosa Parks y le. Uh, en estas escuelas que ahora van a tener a Linwood, uh, los estudiantes de la preparatoria. Entonces, junto con las asociaciones, es que no estamos reduciendo en nuestra persona y eso significa que vamos a tener más personal que va a poder apoyar a las, a los estudiantes de la escuela in, uh, secundaria y también Rosa Parks y Middle School. Y ustedes saben que nuestro personal de seguridad no solo estaban en los campus antes de la pandemia, nuestro personal de seguridad estaba en Imperial, Imperial Boulevard, en Bullis estaban, tengo, estaban en el Taco Bell, en, en, en, en Atlantic y en Imperial y en donde están los donuts ahí y es porque queremos estar seguros que los nuestros hijos están seguros cuando, cuando van a la escuela o cuando regresan a casa y estamos haciendo todo para apoyarlo a, a estos esfuerzos. Nosotros haremos eso y con esto queremos decir que sí tendremos más personal ahora que podrán po, vamos a poder distribuir en las otras escuelas. Y, y esto en el, en, en el invierno también nos enviaron más preocupaciones de la comunidad de que tengamos personal para apoyar esto también. Muchas gracias. También quiero recordarles que si tiene alguna pregunta compleja uh, o se le ocurre alguna pregunta después de esta sesión, por favor envíelo a meetingquestions.org. Estamos usando este correo electrónico para abordar preguntas durante todo este tiempo. Entonces, en el momento que tenga alguna pregunta, siéntase con la libertad de enviarla. Si ¿Sí puedo inter interrumpir. Quiero decir algo en español que está en la parte de inglés y están teniendo um, dificultades, quizá. Quizá podamos cambiarla aquí al inglés. Si lo son, están siguiendo, si hay personas que están siguiendo esta presentación, recuerden que tenemos la opción en la pantalla hacia arriba. o prima view options y luego sigue la información que está ahí en la pantalla, en, en la opción de View Options, puede ir ahí y la va a estar visible la presentación en español y la va a poder escuchar también en español. Entonces voy a dejar que la eh, eh, intérprete lo haga y quizá haga un mejor trabajo. Did we have a uh, Claudia available to provide our... Uh, instructions for hearing this in Spanish? Yes, of course. Um, uh, sí, por favor, que Valentina nos dé esas instrucciones. Como dijo el doctor C, en la parte de arriba de su pantalla, haga clic en View Options para ver las opciones de idioma de la presentación y en el fondo de su pantalla, hace clic en Interpretación para ver las opciones de audio. La presentación se está transmitiendo en inglés y en español. Muchas gracias. También quiero recordarles que todas estas reuniones se están grabando y se van a publicar en nuestro sitio web y estos también van a estar disponibles en inglés y en español. Nuestra siguiente pregunta va a ser obligatorio regresar a la escuela o pueden quedarse algunos estudiantes en casa en el ambiente virtual. Doctora Jenkins. Los padres tendrán la opción de asistir a la escuela, de asistir virtualmente. Tenemos esta academia virtual. Y si sí, en el otoño para el año escolar 2021-2022, esto también va a ser una posibilidad. Gracias Muchas gracias. No veo, a... no veo ninguna pregunta nueva y quiero recordarles que sí, tenemos nuestro correo electrónico meetingquestions para cualquier pregunta. Uh, o, o alguna preocupación futura que llegará a tener. Hemos tenido muchas buenas preguntas hoy, inclusive preguntas nuevas el día de hoy. También tenemos información acerca de nuestra chat de nuestra academia virtual que si necesitan información acerca de esto, opciones, aparte de aquellas en persona, puede llamar al teléfono y, y hablarlo con alguna persona, alguna persona dentro de nuestro staff, de nuestro personal. Entonces no tenemos preguntas, más preguntas. Quiero agradecerles nuevamente Re regresarle la palabra al doctor Crossway que cerrará la reunión. Doctor Crossway, gracias señor Corner. Entonces nuevamente quiero agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que es, hay muchas preguntas y quiero recordarles nuevamente que si tiene más preguntas, lo más seguro tendrá ella, las tendrá, es que a, a, anoten esta información. Meeting Questions arroba Envíenos sus preguntas. Seguramente van a tener más preguntas. Visiten nuestro sitio web. Síganos en Instagram, en Twitter, en Facebook no creo que no tenemos TikTok todavía verdad señor Corner? en esas estamos quizás sea bueno que no tengamos TikTok pero es muy importante que ustedes tengan la información adecuada porque hay mucha información incorrecta y como distrito escolar estamos comprometidos de darles actualizaciones a medida que la tengamos y y que nosotros estamos hablando estamos hablando de un cambio físico de ubicación para los estudiantes de uno de un lugar a otro pero seguimos estando aquí seguimos siendo los mismos no es no nos están cambiando a nosotros sus maestros no están cambiando sus directores no son nos están cambiando y ellos están trabajando y haciendo cosas increíbles para apoyar a los estudiantes y estoy muy orgulloso del trabajo que están haciendo y estamos comprometidos a, también. Entonces, quiero estar seguro que ustedes sepan esto y que si tienen alguna pregunta, le pediría a nuestra. Llamen a, a, a la secretaria de la escuela, al director. Contáctenos. Todos estamos aquí para darles este apoyo y. Y la otra cosa que quisiera compartirles es que aún va a haber muchas preguntas. Vamos a tener más sesiones informativas con ustedes. Y si alguien no vio esta, díganles que vayan a nuestro sitio web en las hemos grabado todas y están disponibles en nuestro sitio web en inglés y en español. Y con esto quiero agradecer a, a todos quiero a nuestros direct, directores que están en esta junta, a nuestro personal, a nuestra junta de educación y quiero agradecer Claro, a nuestra intérprete intérprete Elizabeth Orozco y a todos, todos los uh, miembros del equipo que ha, que ha permitido um, organizar estos eventos. Sigan cuidándose, mantengan su distancia y sigan usando sus cubrebocas. Y si son elegibles, les recomendamos de que to, uh, uh, vayan y que le pongan la vacuna. Entonces, muchas gracias por su tiempo y, y disfruten su día. Esto concluye nuestra sesión. Muchas gracias por acompañarnos.